Señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, la situación actual de las plantillas de funcionarios de prisiones es realmente alarmante. Hay un déficit de un 15% en las plantillas, con bajas ya masivas por ansiedad y por estrés, con guardias interminables, alguna gente de 24 horas. Pero ya la plantilla de sanidad penitenciaria es absolutamente aterradora la situación. Existe un 40% de vacantes, del 2008 al 2017 no se cumple ni el 40% de la oferta de empleo público. El año pasado, por ejemplo, la oferta de interinos pues se queda desierto el 67% de la oferta. Y esto hay que añadir que hasta el 56% de los facultativos, por ejemplo, podrían pedirse este año la jubilación anticipada. La situación es dramática y es dramática con consecuencias directas para la salud y la vida de las personas presas y la seguridad tanto de las personas presas como los funcionarios. Señor ministro, ¿por qué los funcionarios, sobre todo de la sanidad penitenciaria, no quieren trabajar en este ámbito y qué es lo que piensa hacer para remediarlo?